Okay. déjame explicarte cómo funciona tu deprimente sistema capitalista. Siembras mierda, produces basura, consumes dinero y sabes que terminas cagando. Así es, mierda. Gracias.